Creo que estoy enamorado. Creo que alguien más robó mi corazón. Me enamoré. Me enamoré de una ciudad que es pura belleza y que parece no envejecer. Ella está repleta de gente cálida y tiene un acento no muy familiar para mí. Ok, ok. Imagino que estarán pensando, pero Eric, si tú siempre dices que La Habana es la más linda y que ella es tu amor, pero espera, espera. Cada cosa tiene un porqué. Cada historia tiene un principio y mi historia de hoy comienza con un desayuno perfecto en un lugar de gente sin igual. Ven y vive mi día conmigo. Acompáñame en mi jornada de enamorarme de esta ciudad que logró olvidar a mi Habana por 24 horas o tal vez un poco más. No te das cuenta que me comí todo, que no queda nada. Vamos Hay que caminar. ¿A dónde? Claro, mira. Tenemos que ir allá a la catedral. Ajá. Tenemos que conocer todo todos. ¿Tienes sí, que hacer la sierra maestra? Sí. Hace es falta la sierra maestra. vamos para Santiago, que ya quiero conocerlo. Vamos. ¿Cómo por youtube por internet bueno mi gente y ya estamos en santiago de cuba como tal la ciudad que ya visité mucho campo así que toca la ciudad para decir que estuvo en santiago okay. con la santiaguera exactamente y estamos en plaza marte decidimos comenzar por aquí es un lugar insignia aquí de la ciudad, cuéntanos ahí algo bueno, esta es una de las plazas principales que hay aquí en la ciudad la más famosa, la más turística, la más reconocida y bueno, realmente una de las que más representa la ciudad eh, porque cuando ya se habla de lo que es el centro de la ciudad eh, las personas siempre lo que, más, de lo, que, lo que más hablan de ella, ¿no? para visitar es Plaza de Marta y el Parque Césped que estaremos ahí a continuación mira, si vienes a Santiago de Cuba primer tip del vídeo, este va a ser el vídeo de los tips trae protector solar Sí. Si se han dado cuenta y van viendo la serie de Santiago de Cuba que estábamos haciendo Empezamos blancos y lindos Y ya somos unos colorados Somos unos camarroncios Miren eso, miren ese clase sol Yo no creo que ni la cámara puede verlo Es una cosa increíble <risa> Es la tierra caliente Efectivamente, el nombre no está por gusto Y ustedes se dieron cuenta los que la siguen allá como la tengo coloradita Ay, Youtube es un trabajo caballero Porque Youtube da trabajo Estoy bajando en ramada, estoy con la cámara de Eric. Realmente él está sorprendido con cómo es en ramada. Fíjate que está mirando y mirando y hay cosas que ni siquiera se cree. Pero bueno, es que ha sido encantadora, puede llegar a ser mi ciudad. Muestro y aparte. Ah, aquí está. Eric, coge la cámara de me duele el brazo. Con cojoya. No tengo palabras. Aquí estamos en el Café Roma, el lugar favorito de Dami, aquí en Santiago, para refrescar. No un vinimos a tomarnos un time que teníamos que parar después de caminar toda ramada, de ver la Plaza Marte, ya no estábamos jugando. Sí, definitivamente. ¿eh? Además, mira a esta gente en la Pertiferancia. ¡Mira, mira, mira! Y vinimos por el aire acondicionado. También, también. Así también. que esta es una parada obligatoria, el sitio sí, está sí. genial. Es donde Carmen, para que sepas y no hablan mucho, que todo lo que hablo, después lo tengo que subtitular al inglés. Y eso duele, duele en el corazón. Luego de merendar y algunas tonterías más tarde. Es un honor presentarle a Dami Bonde que llegó a los mil suscriptores. Y lo celebra con un pollo en la mano. Más de feliz. Yo bien, fiesta. La primera yo tuve, Santiago de Cuba, ¿no? Estamos caminando por la calle Enramadas, ¿lo dije correcto? Correctísimo. La calle principal aquí de Santiago, la principal arteria donde camina la gente, donde están los sitios, los negocios, los restaurantes, las tiendas. Y ahora nos dirigimos a la parte más importante que se llama... Callejón del Carmen. Callejón del Carmen. Oh, sí. Vamos a verlo, supuestamente es espectacular, es... Un lugar muy comercial. Un lugar muy comercial, un sitio punto de referencia aquí de Santiago y lo van a conocer con nosotros. Como siempre, agradeciendo a la guía de Dami Wonder. Aquí la tienen, conozcanla. Amiga. Esa, esa, esa. O sea, es Dami Wonder y lo demás ubería. Así que vamos a conocer en Ramadas. Esta calle realmente, visualmente, miren esto. Ponte de este lado, Dami, para verte bien. De este lado, para este, para acá. Aquí estoy. Esta calle, visualmente, está preciosa. De hecho, me gusta más que La Habana. Me encanta eh, cómo están trabajados los carteles. ¿Hay que hablar. Sí, sí. Cómo están trabajados los carteles, los colores, la iluminación. Eh, es increíble hasta ahora visualmente es la ciudad de Cuba que más me ha gustado a mí. sí está más cuidada que La Habana y le pago el que encuentra un papelito en la calle aquí, miren eso miren. limpio, limpio, limpio, limpio eso en La Habana no es así ay que mareo, eso en La Habana no es así y es algo que tenemos que aprender los habaneros y el resto del mundo llena de, de cultura está demasiado enriquecida Miren esto, en cualquier esquina te encuentras con una persona. Aguanta la cámara, ahí, mi hermano. A ver. Me encanta Santiago de Cuba. Ando, como ustedes saben, con la pila loco esto. ¿Qué es eso? Un gato. Miren esto. Me encontramos un gato santiaguero. si Santiago es perfecto que te encuentras hasta un gato en la calle y le puedes dar ¿no? Mira cómo se fajan por él. Sí. Cuiden a mi hijo. No con el niño. No, quítame el culo de la cara, por favor. Y miren esto, la catedral de Santiago. ¡Wow! Espectacular señores. Ya me quedé en Santiago. Para que céspede, la catedral, esto es fantástico. No me canso de encontrar cosas lindas aquí en esta ciudad. ¿Qué hago, Dami? Bueno, ¿Qué hago? te recomendaría, aparte de apreciar así la vista también de qué hay, ir a la primera casa que hubo en Santiago de Cuba, del famoso Diego Velázquez. La casa de Diego Velázquez hay. La primera casa y su casa. Wow, estuve leyendo cerca de eso. La primera casa de piedra en Cuba. El primer domicilio oficial. Exactamente. Hoy estamos celebrando que nuestra hermana llegó a los mil suscriptores. Yes. La semana que viene, a los mil. Amén <risa> Supercubas super H caballero H orula, bule, lulu, lula, Ay no me lo sé Después me lo ponen en los comentarios como es Hola, bienvenidos a Santiago Mi nombre es Perro Hola Perro ¿Cómo estás cabezón? Y aquí estamos, en la casa de Diego Velázquez, el conquistador. Ven, Dami, que sin ti no soy nada en Santiago, de Cuba. Con permisito. Estamos en la primera casa de piedra de Cuba, la primera edificación como tal de Cuba. Estamos en el punto cero de Cuba. Si hicieran un mapa que pusieran punto cero y hacia dónde se ramificó el país, donde creció, como sociedad, estamos aquí. Imagínense la dimensión, es increíble. Me cuenta Dami que la cantidad de visitantes y de cosas en ese lugar es increíble. Diario, cantidad. Gente de España que, que son muy... que sienten mucho la historia de la conquista. Ahora mismo están grabando un video por allá. Es increíble, me siento, me siento bien en Santiago de Cuba No, y el dato curioso que te quiero dar es que ahora tenemos que ir al balcón de Diego Velázquez, que es bajando aquí, es, es como si fuera detrás de la casa, pero es bajando toda una calle. Y es el balcón, es el balcón de Diego Velázquez, y tenemos que ir. Yo me imagino que ustedes tengan idea de quién es Diego Velázquez, no me voy a poner a dar toda la charla de Diego Velázquez y sus conquistas y sus logros en su época, pero, pero todo el mundo sabe quién es Diego Velázquez. Realmente hasta ahora, Santiago bello, ¿eh? Fascinante. Wow. Increíble y curioso. Wow. Y como está creciendo la comunidad de youtuber aquí. Ustedes están acostumbrados de Cuba, nada más que ve gente de La Habana, pero en Santiago hay una pile de gente buena. Liderados por aquí, la cumpleañera, que cumplió los <risa> mil. Oh my God. <risa> es precioso. Le tengo envidia a Santiago. Santiago es muy colorido. Le tengo envidia. Mi Habana se está derrumbando. La gente sabe que yo publico mucho en Instagram, sobre todo. Sígueme en Instagram. Yo publico en Instagram, sobre todo, muchas cosas... Hacia la Habana no, que la quiero, que la amo, pero pero mi Habana se está poniendo vieja, Ricardo, Arjona, y, y ya deja el drama. Eric. Vamos al balcón de Diego Velázquez y seguimos conociendo. Y entonces el próximo punto es la Alameda, la famosa Alameda. ¿Y no nos va a llevar al malecón? Pues claro, es ahí mismo. Es ¿Te acuerdan del video del malecón que fue el último video antes de Santiago? Pues aquí hay un malecón. Es un malecón. Y tiene un cartelito muy bonito y un cartel que se está haciendo bastante famoso en todo el país. Pero bueno, ¿no vamos a dar más detalles. Vamos para el malecón. ¿eh? Imagínense que Anita, Anita con swing ayer fue sola a tirarse una foto ahí. Porque los locos son locos y no tienen momento. Y arriba los locos. Pero hoy nosotros hacemos un video, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos una comunidad francesa sí. y era un acceso más cerca para la plaza yeah. y entonces era de piedras de tierra y poco a poco se fue reconstruyendo y se fue dándole otras condiciones como lo que hoy está ah, okay. entonces mira el balcón es esa, esa, ese árbol que tú ves ahí sí, ese es el y ese es el muro que tiene una, un mirador hacia sí. la bahía okay. que por ahí era realmente por eso se llama el balcón de diego Velázquez o, ba o balcón de Velázquez ahí aparece una sinopsis una explicación de la construcción, de, de cuando data, todo lo que se hizo sí. en función del balcón como tal. Okay. Tarde. Bueno, que buena tarde. Igualmente para ustedes. Un gato Mira, hay bandera roja, no se puede nadar. <risa> Me Bueno aquí estamos en la escalinata, nos encontramos con nuestro primer hueco en Santiago. Qué orgulloso estoy. La habana está en Santiago. Aquí tenemos. Quieren fotos, quieren fotos y nada. Aquí tienen la escalinata, muy elevada, muy famosa, increíble, increíble como todo va a caminar en este video. ¿eh? Probablemente estoy... me he hecho un mes en subir video después de esto. de atrás, la escalinata. Salía la escalinata, así en la de la banda. Entonces, que no vino aquí, no vino. No, no, aquí el que no viene a Santiago de Cuba, no viene aquí, no vino Santiago. Y la otra fue que le pusimos aquí, si no la subimos. <risa> Cinco horas después y 500 escalones más tarde. Uf, ¿No decían que el que no suba la escalinata no vino a Santiago? Pues yo estuve en Santiago. Ah, y fui el primero que llegó arriba. Vean terreros flojos este, ¿eh? Y eso que yo soy en mayor. Ah. Uff, pero pues deja sin aire, eh. son unos cuantos escalones. Nada, ahora vamos para la Alameda, que viene siendo el malecón de aquí de Santiago. Cuando alcance esta gente, me logren alcanzar que yo tengo más potencia que ellos. Y ahí terminamos el video. Santiago precioso, precioso, precioso. Al final le doy mis conclusiones. fútbol de Santiago, ahora ah, yo maté el fútbol de Santiago Aunque aquí como en todas las provincias no van la pelota no, no importa sigo siendo el mejor defensa de mi cuadro hace no sé mucho fútbol pero sé que eso es verdad miren esto a ver ya estamos en la Alameda ya tenemos el mar ustedes saben que yo soy un pescado ah estoy cansado, Estamos. muchos días trabajando, y este fútbol me sacó lo que me quedaba Sí, no, <risa> es y nada, ahora les voy a enseñar la Alameda, llenísimo de gente sí. uy, uy, cuidado señora, sí, sí, sí. llenísimo de gente, súper alegre nos hacemos la foto en el Cuba por supuesto y nada, ya conocieron Santiago, lo van a terminar de conocer ahora y como yo, quedarán enamorados por la magia, Dami te estás desapareciendo en mi cantimplora ahí Pero está Dami En back, I'm back. <risa> Y this is it. Y this is it. Goodbye. See you soon, baby. Ah, agáchate. Y nada, ah. mi gente, hasta aquí el video de hoy. Ven, Nico. Ven, acá, Nico. Uy, Ven Nico. Nico. Nico. Mira, aquí tenemos una de las mejores fotógrafas aquí de Santiago. Espérate, permiso. Suelta, al chico. Aunque yo soy de las que la jode mucho. de chicles. O no, o no, o no, o no. ¿Mataste el fin ese? Oye, cabrón, vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar. tipo de fotografía somos nosotros? Ay, Y nada, mi gente, conclusión de un habanero. Diarios de un habanero. Santiago de Cuba, perfecto, hermoso, bello. Miren estos cañones, miren estos. No se pongan bravos, se pongan celosos. Santiago de verdad, hermoso, colorido, limpio, sano comercial, con gente talentosa, y como se cree en La Habana que es todo lo contrario. ¡Qué error! ¿Qué? ¡Qué error! Antes de que hablen las muchachas, el concurso de este video es el siguiente. El que le envíe, el que me envíe a mí la mejor foto de su viaje a Santiago, no importa donde tú seas, de China, de Cuba o de La Habana, el que me la envíe a mí va a recibir como premio un pullover Sarnoso de Eric Wayne. No este, este, está nuevo. Con el lema de nuestro canal que dice: Tú eres increíble. Porque ustedes son increíbles. Si eres de Santiago, Dami te lo va a entregar. Si eres de La Habana, yo te lo voy a entregar. Si eres de otro país, te llegará por DHL. Cling, cling! Mensaje con sponsor. Ojalá Sponsor fuera de DHL. Entonces, Vaya. Dami, da tus conclusiones. Este bueno. es mi último video en Santiago. Ah, no. Empate de empate de mañana, el de morro. El del morro. Pero conclusiones de Santiago. Buena conclusión, Santiago sin duda alguna, y no por yo ser Santiaguera, es una ciudad empapada de. Dale, dale. No, yo, yo. Buena conclusión, y no por ser Santiaguera, Santiago es una ciudad llena de cultura, llena de muchas historias en cada esquina, de muchos colores. Yo digo que Santiago siempre está en carnaval porque es muy colorida realmente, llena de muy buena energía y bueno, todo aquel que quiera venir, pues que no lo dude dos veces porque se va a ir como una experiencia totalmente gratificante. Así que, ¿qué te pareció a ti? ¿Te sentiste bien aquí? Menos ella que usa Nikon en el audio. ¡Ay, amiga supe. Es que yo soy uso canon. ¡Oh, my God! Una mentira, gran fotógrafa aunque use Nikon. Oye, <risa> pero tú solo que tira bomba. <risa> no lo deja respirar. Y nada, mi gente, este video de la semana que viene. Recuerda suscribirte a mi canal, suscribirte a The Dami, suscribirte a todo Supercuba, que somos un team de gente que te quiere. Te queremos mucho, pero tienes que darnos amor de vuelta, porque amor con amor se paga. Y seguimos Ahora me voy de fiesta, que es el cumpleaños mil. ¿Sabías que llegó a los mil hoy? Primera youtuber Santiaguera. Primera youtuber Santiaguera. Inclusive yo creo que orientate esta parte, ¿no? Sí. Que tiene hoy. mil suscriptores. Así que esto es par y bachata, mi gente. Nada. No se lo voy a firmar porque hay cosas que son privadas. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Esto te prendía, no te yo. Eri, ¿qué tú haces? Lo que hace todo el mundo de el parque ¿y qué tú haces? Te cogí la cámara. ¿Para qué? Para retarte. ¿Para qué? Para que te montes ahí. ¿Tú eres valiente? ¿Si ya terminé el video, tú. Pero yo creo que te montes ahí, por tus suscriptores. Con la valentía. Pero yo no sé montarme en una patineta. Dale pruébalo, no es tan difícil. La gente increíble tiene que saber montar patineta. ¿Y esto no avanza? Pero dale. <risa>